Santiago Muñoz destaca el empate ante Club América en Juego Amistoso. Santos Laguna regresó con buena cara tras disputar el partido de preparación contra América en los Estados Unidos, donde igualaron sin goles. Ahora se enfocan en su siguiente compromiso, que será ante el Necaxa. Los albiverdes arribaron este viernes a suelo lagunero y tras un breve descanso habrá de retomar su preparación este domingo a las 9 y 30 horas en territorio Santos Modelo, ya con la mira puesta en su compromiso ante los Rayos, que será el próximo viernes, dentro de la jornada 13 del torneo Clausura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 problemas en la portería desde la salida de Rodolfo Cota, por lo que han decidido brindarle la confianza a un hombre de casa como Miguel Jiménez. Sin embargo, el guardameta mexicano no logra afianzarse, por lo que Paunovic iría por otro portero en verano, siendo Carlos Acevedo el elegido. Acevedo ha sido el deseo de la directiva y afición rojiblanca desde hace varias temporadas, pero su elevado precio ha provocado que Chivas termine por salirse de las negociaciones con Santos Laguna. Pero cansado de los errores del guacho, la directiva hará un nuevo esfuerzo en el próximo mercado de fichajes. De acuerdo de acuerdo con la columna de toque filtrado, los coqueteos ya iniciaron y la gran ventaja es que a Santos Laguna le interesan algunos jugadores de Chivas, por lo que podría venir un intercambio, pero no solo de portero, ya que van en busca de un delantero. Recordar que, en torneos anteriores, Chivas ha mostrado su interés en Eduardo Aguirre para reforzar la delantera. Otra de las opciones de las que se ha hablado para llegar al cuadro rojiblanco es Santiago Muñoz, delantero con gran potencial y que apunta a ser el futuro de la selección mexicana. No se revelan nombres de los jugadores interesados por parte de Santos Laguna. Sin embargo, el equipo lagunero ha sufrido en defensa a lo largo del torneo, por lo que podrían ir por algún jugador en esa posición. Entre los jugadores que podrían llegar a reforzar al cuadro de la comarca están el Chicote Calderón, quien no ha logrado afianzarse en Chivas. Además, el jugador puede jugar tanto como lateral como volante. Otra opción podría ser el Tiva Sepúlveda, quien no es del agrado de la afición, pero titular con Paunovic y recientemente considerado por Kopka en la selección, por lo que sería un cambio equilibrado por Acevedo.